Bueno, pues hola a todos y a todas. Eh, hoy os presentamos la mesa de Desmontando el Racismo 2.0. Esta mesa está organizada junto con el barrio más joven y eh, jóvenes y jóvenes del Centro Juvenil de Calabanchel. Eh, la mesa está dentro de las jornadas Desmontando el Racismo de Centros Juveniles del Departamento de Juventud. Y, y bueno, el objetivo es debatir y conocer y acercarnos más a las vivencias de los jóvenes y de las jóvenes que son personas migrantes y que nos contarán su experiencia. Así que que la disfrutéis. Muchísimas gracias y seguirnos en CJ al sitio, CJ Juveniles Madrid. Hasta luego. ¿Buenos chicos? Yo voy a presentarme. Yo soy Abdel, soy el mediador intercultural o también nos llaman técnico de inserción social que nuestro trabajo es ayudar a la gente los que llaman ahora nuevos vecinos sean inmigrantes o, o solicitantes de asilo para integrarse, descifrar los códigos enseñarles cómo funciona la, la, la sociedad y tal. Y entonces, eh, a mí la, me propuesta... Si os me permitís que, que hagamos un debate sobre el racismo desde el humor. No vamos a victimizarnos, vamos a hablar de... Cada uno nos cuenta una anécdota que le ha pasado en, durante su estancia en España que le causó un poco de risa. Aparte de ira, vamos por la risa, ¿sabes? Algo así como cuando te hacen unas preguntas tontas y dices, ¿esta persona en qué, donde, en qué mundo vive? ¿Sabes? Por ejemplo, si te preguntan... Eh, Oye, ¿en tu país también tienen coches? ¿Algo así? ¿Algún, algún comportamiento racista que habéis visto? ¿Pero has provocado que, que os da pena por esa persona que como llega a pensar así? Como, ¿En qué mundo viven, vive? Qué, cómo, ¿Cómo actúa? Cómo, ¿Sabes que sabes que España es un país que, que antes era un exportador de migrantes, que migraban la la, la la época de Franco, la pobreza y tal? y de repente se convirtió en un país eh, de unos nuevos ricos, y no saben cómo gestionar esta riqueza, y siguen siendo antiguos pobres y nuevos, nuevos, eh, nuevos ricos, sin generalizar, ¿sabes? En el mundo hay mucha gente buena y mucha gente eh, mala. Yo digo, yo digo siempre, menos mal que los racistas no son mayoría, si supieran mayoría sería otro tema. Y que alguien nos cuente algo, y yo no me gustaría hacer preguntas que por ejemplo las típicas preguntas alguna vez has sufrido algún acto de racismo y tal pero nosotros queremos reírnos de los tópicos reírnos de los clichés reírnos de los de los uh, estereotipos y tal porque uno sabe lo que vale no hace falta que alguien venga a valorarlo si vale o no y también yo siempre he dicho yo no voy a justificarme delante de nadie si yo, yo soy marroquí no vaya, yo no, a mí no me gusta decir, ah, yo soy el marroquí de los buenos, no. Yo soy la persona, tú piensas lo que eres de mí, mientras no me, no me, no me, no te acerques a mí y no me molestes, yo te voy a molestar, yo soy un, un, un ciudadano. Para mí, una persona que, que no tiene papeles es un ciudadano, porque desde que, empieza, desde que llega a este país ya empieza a pagar impuestos. Si te compras una barra de pan, una persona que no tiene papeles, compra barra de pan, compra comida, compra todo, y ya está pagando el IVA. Somos ciudadanos, tengamos papeles o no tenemos papeles. ¿Sabes? Tenemos mismos derechos. Lo único, la única diferencia es lo, los, los malditos papeles. ¿Alguien empieza a contarnos algo? ¿De alguna anécdota que. lo que sea? Bueno, pues si queréis, contestar yo. Pieza, pieza. Vale, pues... Sí, yo pues también soy de Marruecos y cuando me pasó algo, igual que, que tú con el... O sea, que lo que has contado tú con el coche, que pues fui a Marruecos de vacaciones y... Hablé a otro amigo. No se oye bien. Se te corta un poco. hablé por WhatsApp y me dice, anda, pero... Sí. Vale, pues que bajé a Marruecos y le hablé a una amiga y me dijo, joder, si tienes wifi, qué raro, ¿no? O sea, ¿qué has hecho? Yo, nada, <ríe> me, metí, me metí a mi casa y, y te he hablado. Y, y la idea de que no tienes wifi, de que no tenéis edificios, de que no es, vivís en chabolas y pues no. Sí, sí, sí. no sé cosa. Y luego te dice, claro, te entra la risa porque dices, madre mía, qué mentalidad tiene, te piensa que yo vivo en la nada y... No, no, Suela, yo lo que hago yo, no sé si, si os parece bien o mal, yo yo lo hago cuando me dicen tribu, y digo, no tenemos nada. Yo vivo, como decía un amigo mío, nos vivimos de la caza, él vive en el centro de Casa y dice, mi padre sale a cazar un elefante, lo comemos, cuando termina cazamos un león, es así, yo no soy responsable de su ignorancia, yo no yo no estoy aquí para decirle a la persona, es así como funciona, no, no es mi, no es mi responsabilidad. Yo hablo con gente que tiene un nivel más... Que te que, que pregunta desde la ignorancia, no desde... Desde... Ridiculizarte, ¿sabes? Hay personas y personas que... Claro. ¿Tenéis wifi en casa? Digo, pues no tenemos wifi. Esto, ah, magia. Hacemos magia. Y ya está. A estas alturas te preguntas. Es que la verdad es que a veces te hacen unas preguntas más tontas que tú dices yo yo llevo a ser yo y no las hago o sea qué nivel yo, yo lo dejo así con su consejo, digo no no no tenemos no, no tenemos nada eh, en mi casa si en vuestra casa tenéis un coche dos y tenemos dos burros el burro de mi madre el burro de mi padre y yo yo tengo un burrito pequeño porque soy pequeño o algo así <risa> O lo típico de que tú ves de vacaciones a Madrid y empiezas a enseñar a tus amigos las fotos en la playa, que si sí en sí. la ¿sabes? Y te dicen, anda, pues es precioso Marruecos, es preciosa Tánger. Y tú, claro. Y, ala, pues hay edificios. Y, y es, tío, ¿qué haces con tu vida? ¿Sabes? Y, sí, tú y, dices, y, algo. y es que está cerca. Está cerca, no Marruecos está a 15 kilómetros del... Del estrecho, o sea, de, de, de, de, de Algeciras. Lo que pasa es que la mente es tan cerrada que... ¿Alguien más? Bueno, pues yo cuando fui a Ecuador teníamos un horario distinto, ¿no? Ah, entonces sí. yo escribía a la gente, tipo, lo que allí era a las 5 de la tarde, aquí a las 11 de la noche, tipo, teníamos 11 años, entonces como que la hora de dormir y como que era la suerte, y fiel. me decían, tía, pero ¿por qué me escribes a la suerte de noche? Y yo, porque hay un horario. Y dice, ah, pero que tenéis otro horario. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Fue gracioso explicarle que no todo el mundo tiene como el horario europeo. Sí, el horario europeo, el europeo es el único, el único que existe, los demás no existen y como mucho una hora o dos más por, por, por Londres sí, por o... Canarias. Y una por hora Canarias, de Canarias ya está. Y también me preguntaron ah, ¿y, y, ¿Y ya has ido al a Amazonas? Y yo, pero si yo vivo en la costa y yo, ¡Ah! ¡Y no se ve! <risa> en mi país eh, el, yo vivo en la costa en la costa encima con la frontera con Perú y aquí está el Amazonas entonces, yo estaba aquí y ella me estaba preguntando que por algo que estaba aquí y por eso ah. me reí muchísimo más. Eso es de reírse, no es sentirse enfadado ni, ni indignado ni nada. Es que hay que reírse del racismo. Nosotros no podemos estar ahí indignados, no sé qué no sé cuánto, y, y estar así siempre justificando, no, en mi país también tenemos no esto, en mi país no, si tú lo sabes mejor, si tú no sabes estos tu problema. Lo que me importa es mi persona, si yo si soy buen ciudadano o no soy buen ciudadano. Es lo que más importa. Cumplir con, pedir tus derechos y cumplir con tus deberes. Es lo que más importa. Pues, yo también quería contar una anécdota. De algo que eh, no me pasó directamente a mí, pero sí que le paso a, a un Javier amigo directo, a mi primo. Queda claro, igual el... aquí o a otras personas. Ajá, Lo importante ajá, ajá. es la anécdota. Pues estaba mi primo tranquilamente, no sé qué. Eh, mi primo tiene sus 26 años más o menos. Y claro, llegan unos niños le me preguntan: eh, Oye, ¿tú cómo viniste a España? <risa> y claro, mi primo, mi primo se le está mirando así, y dice, ¿cómo que cómo vine a España? Y dice, vine en bici. <risa> sí, sí, sí, sí. Y claro, los chicos se ponen, ¿Pero, pero ¿cómo lo haces? Y dice, pues luego hay mar y te vas nadando. Y y lo peor es que los niños se, se quedaban así como muy diciendo, sí, sí, sí, sí, sí, sí, lo que dices es verdad, es verdad. <risa> A mí, a mí me siguen preguntándose, he venido en patera, digo, mira, venir en patera no es algo malo, porque hay gente que cada uno se busca la vida, pero por favor, existe el ferry, existe el avión, existe el, el coche, ¿por qué tienes que preguntarme directamente por la patera? ¿Por qué no me digas, no me, o sea, que nosotros no, no tenemos aviones o tal? Así, ah, a veces digo, sí, sí, he venido a, a, a agarrar un tronco y con la maría llegué a Algeciras, eso, a Tarifa. Sí, justamente a veces pasa que, pasa que porque uno viene aquí, eh, obviamente viene inmigrante, creen que uno pasa corriendo la frontera, ¿Sí? <risa> Y no, obviamente uno viene en avión y se queda, pero piensa que, que uno escala algo o algo así, o sea, no, no entiendo, a mí me da risa porque es como, eh, de broma me dicen así como, como cuando pasaste la frontera corriendo, obviamente no pasé no, no, no. Eso, eso, es lo que yo quería decir antes, es reírse, no te, no te tienes que sentir tiempo joder, que a mí también me, me eh, sí creo que yo también he visto un patera, y si he venido qué patera ¿qué pasa, pero hay, hay que reírse, no, no tienes wifi. Yo tengo también una anécdota así un poco curiosa, porque yo soy, yo soy mezcla, entonces eh, yo nací aquí en España, en Madrid, y mi madre es de Polonia y mi padre es del Congo, entonces, claro, eh, la gente te pregunta, Nada, ¿de dónde eres, tal? Tú eres... Siempre me confundían con dominicano, ¿no? O sé sea, porque sí. no se puede. Y yo, no, si no soy dominicano, sabes soy español, y dice, no, pero tus padres, tal, ¿de dónde son tus padres, tal? Y yo, pues a ver, mi padre es del Congo, y dice, ah, vale, sí, por eso eres negro, tal, no sé qué. Y luego, cuando digo, mi madre es de Polonia, y se quedan en plan... <risa> ¿Cómo? En plan, en todo bien? circuito, en plan, ¿cómo puede ser? No <risa> sé qué. Y, ¿Y cómo se conocieron? Y yo, pues se conocieron aquí en Madrid, ¿sabes? De, estaban estudiando, vinieron en su avión, en, ¿sabes? Eh, por ejemplo, mi padre en ese sentido no vino en patera, como todos piensan, eh, vino en su avión, ¿sabes? De, porque hay aviones también en África, ¿sabes? Y pues mi madre igual. Eh, vino, mi madre vino aquí, porque mi abuela trabajaba aquí Y pues ya se quedó, le gustó el sitio y se quedó Y claro, a la que me preguntan eso, como, a ver, ¿cómo se van a conocer? Pues aquí dice, ah, pero estaban estudiando, no sé qué Y yo, pues sí, <ríe> o sea, a ver, si en, en sus tiempos pudieron, ¿sabes? Pues ¿por qué no van a poder estudiar o sea, que parece que, por ejemplo, pero tu padre ha ido a la universidad, tal. Y yo sí, o sea, que en África, que sí, es un país tercermundista, pero en algunos países tienen algo de educación. Y luego, si tienes posibilidad de salir para seguir formándote y tal, pues lo aprovechas, ¿no? Luego ya sea, si vienes en patera o lo que sea, la cosa es poder seguir avanzando, ¿no? Yo, claro, siempre me río de... A ver, ¿cómo crees que se van a conocer? Mm. Por WhatsApp, vez, uh, claro, por Tinder. Claro, por Tinder. <ríe> una vez me dicen, no, pero ¿cómo es posible que se hayan conocido aquí? No sé qué. Eh, y me dicen una vez, eh, no se conocieron en África, en plan, tu madre se fue de safari o algo así y se encontró con tu padre en la tribu, que no sé. Qué. Y yo, no, <ríe> ¿sabes? O sea. La tribu. <ríe> No, Cristian, esto, es, esto es, es una ignorancia un poco uh, pasiva, sí, o sea. ¿no es? También, uh, si queréis, podemos hablar también de racismo así, eh? activo, de que algún día habéis sufrido algún episodio de racismo o sí. tal, o cómo habéis reaccionado, también como si, si solamente el racismo consiste en ataques Verbales o agresivos a una persona. Y también hay micro, micro racismos que son cotidianos, activos todos los días. A ver si nosotros podemos detectarlos en nuestro día a día o, o pasa desapercibido. ¿Sabes? Hay bastante micro -racismo, yo creo. O sea, aparte del racismo en sí, también existe el micro, -ra el micro racismo que. Puede que como que no lo notemos, ¿sabes? Pero ahora con todo lo que está pasando y tal, pues ya no puedes dar como que un mínimo, ¿sabes? Por ejemplo, yo que he nacido aquí y siempre, o sea, no tengo acento, eh, quien dice, pero claro, siempre uf, uf. he sido como la oveja negra del grupo, ¿sabes? Nunca mejor dicho. <risa> pero yo ser por ejemplo, cuando eres pequeño, pues como que no eres muy consciente. Claro. No, pero para ya que vamos siendo más conscientes y tenemos una edad ya, pues te vas dando cuenta de las cosas. Sí, es igual cuando llegas, yo llevo aquí 28 años, no, no me afecta tanto como cuando llegué, ahora ya todo resbala, todo resbala. Al principio te afecta muchísimo. Tienes que justificarte, demostrar que eres bueno, que no eres de no los malos y tal, pero después te das cuenta y digo, ¿por qué tengo que justificarme? ¿Por qué? Defenderte, sí, pero justificar, justificar no a una persona que no tiene ni idea de lo que está pasando en el mundo y pierdo tiempo, pierdo, pierdo energía. Yo a mí, si alguien me, me pregunta por algo en mi país, desde la curiosidad claro. es disponible, pero desde el desprecio o algo así, yo no ni contesto, ¿sabes? Y lo dejo, con su, lo dejo con su ignorancia. Yo no soy responsable, yo, yo no soy un predicador o un. Un, un justiciero o alguien para, para plantar la, la, la, la cultura o no no yo tú que te quedas con tu ignorancia porque no me interesas que te aguante tu madre tu familia pero yo no o estoy sea, ignorante con la familia a mí no me, me afecta nada exactamente y cuál, cuál ha sido vuestra reacción Algu si alguien de vosotros ha sufrido un ataque racista alguna anécdota, alguna historia o cómo, cómo, es cómo, ¿cómo fue la reacción vuestra? ¿qué soléis hacer cuando por ejemplo no, queréis entrar no, a un pub o, o a una discoteca o sea, y te no, no entras tú? ¿cuál es tu vuestra re reacción? yo he sufrido muchísimo, muchísimas veces que no me han dejado entrar a sitios no, a mí como tal no, pero por ejemplo no es como un ataque racista como tal, pero los comentarios de la gente por la calle. Mi madre ahora ¿Qué? está embarazada, ¿no? ¿Eh? Y el otro día, sin haber nadie en la calle, pasa mi madre, ya tiene ocho meses, se le ha dado un montón el abarrido, y una, una señora suelta un comentario como a su madre diciendo, claro, es que aquí solo las pancitas vienen a parir. Sí. Y mi madre lo que dijo es que como... Lo de siempre, en plan, no puedes hacer nada, no, o sea, como que prefiere ahorrarse problemas de discutir. Entonces mejor, no dice nada. Mejor no discutir. No. ¿Para qué? ¿Para quemarte? ¿Para gastar energía? Esta persona no la vas a cambiar en la vida, no la vas a cambiar, aunque le den un máster de, de tolerancia. O de... aunque le den un máster, aunque tenga una licenciatura en esto, no va a cambiar. Entonces... ¿Qué más? Tú concentras con tu... Nosotros los si inmigrantes tenemos un proyecto migratorio, cada uno como lo tiene como, como, como lo tiene diseñado. ¿no? Eso es lo más importante, lo demás sobra. Yo no estoy seguro de acuerdo, yo siempre pienso que puedes hacer algo para que una persona al menos piense en lo que ha pasado. Por ejemplo, para concienciar, ¿no? Eh, claro, porque aunque pueda, pueda ser que no consigas cambiar a la persona que te ha hecho el comentario o lo que sea, Puede que incluso alguien que lo haya escuchado de fondo pensase igual que la otra persona, pero al, al ver la situación y todo, recapacite o cosas por el estilo. O incluso sí. no pierdes nada por decirle algo y a ver si cambia. Porque perdemos más quedándonos callados que dejándolo pasar. Porque si dejamos pasar tantas cosas, eh, vamos no avanzamos a ningún sitio. Perdón. Con lo de... Con lo de la esclavitud, llegamos a la abolición de la, de la esclavitud porque ya había un punto en el que la gente no podía callarse eso. Pero si nadie hubiese sí, decidido decir nada y siguiesen igual, el tiempo seguiría como hace unos años. Sí, tiene razón. Una cosa es, es callarse ante la justicia, no hay que callarse nunca, y otra cosa es pasar de, de un comentario que, se, que puede pasar ahí en el aire, ¿eh? pasar de él, pero en justicia no hay que callarse, hay que... Claro, es que un hay comentario. Defenderse. Yo veo que un comentario es el primer paso a, a un actor. Entonces, si puedes hacer sí. algo para mandarle un poco como responderle, para que no se quede con las... con que no se salva con la suya, sería lo mejor. Porque, claro, si tú dejas que esa persona vaya a sus anchas, no y no le paras ni nada, quién sabe cómo va el día mañana. Sí, por ejemplo, si, si, si te rechazan por un, en un trabajo por tu color, ahí tienes que actuar, uh -huh. ¿sabes? Por ese comentario que ha dicho uh, Michelle, Michelle, esto ya, la gente mayor que tiene una, una, una forma de pensar muy distinta, por mucho que hagas, no vas a cambiarla. Claro, porque tiene mente cerrada ya. Claro, claro. Pero, por ejemplo, si, si es un derecho tuyo, tienes que luchar para, para conseguirlo. Eso es otro tema. Nosotros, lo que lo que yo he propuesto al principio, de reírnos del racismo hasta cierto punto. No no Por ejemplo, no, no te dejan subir a un autobús y te ríes. No. Eso no es para reírse, eso para decirle, eh, ¿tú quién eres? ¿Por qué no me dejas ser? ¿Con ¿Qué, qué, qué, qué razón? una persona como tú o algo así y, y subes, llama a la policía hace falta, eso sí, pero como lo que estaba contando su de si tenéis wifi, eso es para reírse, ¿sabes? Claro. Luego otra cosa que, por ejemplo, en mi caso, o sea, cuando era pequeño, pues no era muy consciente y, por ejemplo, en el colegio y en el instituto, eh, pues en el colegio una vez estábamos así no. y tal y una amiga dijo... Ay, te pareces a los conguitos, no sé qué. Y yo, ¿cómo puede ser esto? ¿Sabes? En plan, y me empezaron a llamar como conguito, en plan, porque era pequeñito en, en ese entonces. Y, y bueno, bueno, y, no. <risa> y luego traerán tres personas, cuatro, ¿sabes qué dices tú? Bueno, y luego ese, como que se les pasó la temporada de llamarme así, luego ya me llamaban por mi nombre, luego fue en el instituto, otra vez que me lo empezaron a llamar, porque en la cafetería, en plan, en el recreo. Eh, nos sacaban como, como, una, como una mesa, en plan con chuches, bocadillos para los pequeños y luego teníamos una cafetería para los mayores. Entonces, pues, a mí me gustan siempre los cacahuetes, los conguitos en plan con chocolate y tal. Yo casi siempre me compraba, pues, una bolsita de conguitos blancos, ¿vale? Y porque en ese entonces me gustaba bastante el chocolate blanco. El chocolate negro con leche, pues, era como... Mmm, no me acaba de vencer. Y una vez estoy comiéndome los conguitos y dice una compañera, plan, se queda así mirando la bolsa, y dice, Hola, Pero te pareces al conguito de la bolsa, no sé qué. Y yo, ¿cómo? <risa> <risa> en plan, porque sabéis cómo son la bolsa los conguitos, ¿no? Que tienen, pues, básicamente, es un... El, el físico negro, que tiene los labios grandes, que si no sé qué. Claro, sí. y eso es en parte, un micro, un micro racismo, es porque micro -racismo. O sea, lo, lo estuve viendo el otro día en las noticias y estaban hablando en la radio de ellos, que iban a quitar el logo de Conguitos porque era racista y tal, y que, porque, que no, no había sentido que se quitara ahora, en plan, después de todo lo que ha pasado en Estados Unidos y tal, que se quitara ahora cuando lleva ya mmm, muchos millones facturados, sabes que dan mucha pasta a los Conguitos, en verdad. Que la cosa que es solo cambiar el logo, poner, dicho pues que sé, en vez de un, un monigote ahí con los labios gruesos, que si no sé qué, eh, gruesos y rojos. Es que me hace gracia porque los conguitos en plan de chocolate, sale el conguito con los labios como muy grandes, muy rojos. Y luego el blanco sí. igual, pero de color blanco. O sea, es como si fuera un negro <risa> Y yo, claro... En el instituto dije, bueno, ¿sabes? Si me quieres llamar así, bueno, en plan, porque no te acuerdas de mi nombre o lo que sea, pues ya me empezaron a llamar Conguito, Conguito. Luego, pues pedé el estirón, ya crecí y pues de Conguito pasaron a llamarme Congo. Y luego también tiene como su doble, su doble cosa, porque como <risa> mi padre es del Congo, entonces pues como que más o menos dices tú, vale. O, por ejemplo, el mote que, te, que ponen algunos de África o Venezuela, ¿sabes? En plan, por el país del que es. Claro, a mí me llamaban Congo, pero era por lo de los conguitos. Tipo, el padre de los conguitos, ¿no? Y pero siempre un así era like, como... Un, un claro, like. y ahora, ahora ya digo, en plan, a los que conozco así de antes y tal, pues como que les doy todavía en plan, les dejo de que me llamen así, pero porque tengo confianza con ellos, ¿sabes? Y es como a una persona que acabo de conocer no le voy a decir, llámame Congo, ¿sabes? Prefiero que me llamas Chris por mi nombre. Pero soy yo, ¿sabes? O sea, Congo, bueno, sí, sí. lo dejo sí, ahí sí, para sí, sí. personas así que están como más cercanas y tal. ¿no? Pero también le procuro decir, nada, llame, dime Chris mejor, ¿sabes? Porque esa, esa época ya pasó. ¿Sabes? En plan, ya me claro. llamo Chris. <ríe> <Claro>. <ríe> y ahora digo pues, que soy Chris Y no, Ya está. <risa> o digo y pues se queda con el nombre y dice ah Chris Conca porque el ¿Yo? añadir el Conca es como, ah, curioso, en plan un poco así tropical o, pues, o, sea, cosa. o sea, hablando de conca, exótico eh, estuve una vez en el, en el hospital y no sé qué problema hay, que cuando tienes un apellido que parece, de, yo que sé, extranjero o lo que sea, sí. directamente su cerebro hace cortocircuito, ya no sabe ni siquiera formular nada. No sé qué diferencia hay de fonética en, en gema. Es tal cual como suena. Y le dices, quítala ahí e al principio. Y te ponen, un no, no sé qué, o te dicen y la like. Y claro, pues con él estaba yo diciendo mi segundo apellido, que es Mico, tal cual, solo que le dije, Mico con K. Y me dice... Vale, entonces, se llama en gema mico y escribe con K. O sea, pensamos que con K es un apellido ¿En serio? ¿Cómo? No, eso... No, es una broma o, o no, es verdad, no no, una... no, no, me pasó en el centro de salud, ya sabes, <risa> <risa> <risa> Es verdad, es gente muy ignorante, ¿no? os, os voy a contar una similar. Yo, hace tiempo, quería ir... Yo vivía una época en Polonia, y quería sacar un billete, llamé por teléfono, y me dice, yo, mi nombre es Mutal, es súper largo, tiene 13 letras, ¿no? Yo uso las abreviaturas de Alfa, Beta, Delta o Alicante, entonces me llamé a una chica y me dice, ¿cómo te llamas? Y digo, te lo voy a deletrear porque yo... y digo, Alfa, Abdel, A, B, D, Alfa, Beta, Delta, y me dice, ¿te llamas Alfa, Beta? ¡Ja, <risa> <risa> tuve que que que, que que que explicarles procesos no es a de alfa b de beta d de delta Eso. l de logros <risa> y una vez también estuve en urgencias si y viene una, una doctora o una enfermera me dice me trae un formulario me dice sabes escribir <risa> le digo le digo sí y tú también sabes tú sabes escribir también dice, sí, claro, digo aunque o sea que yo por mi cara no sé escribir, tú porque eres blanca del ra raza área superior, ¿sabes escribir? Por... A mí una cosa, una cosa que me pasó, esto ya es un poco algo que sinceramente me, me marcó. Y era que cuando yo tenía 13 años, más o menos, 13, 14, hice mi primer viaje solo a, a Galicia, donde estaban mis tíos. Y claro, pues me fui en, en Renfe, todo bien. Mi padre me acompañó al, a, al tren, todo eso, no sé qué. Claro, y cuando me subo, me subo al tren, me, me tengo una persona al lado, yo hola, no sé qué. Y claro, de pronto, de esas de, no sé, se me fue la mirada así un poquito y veo que está escribiendo a un amigo suyo o lo que sea, pues está, está escribiendo que me ha tocado con un negrata al lado. Tío, ese. Pero madre mía, o sea... Y desde ese momento me sentí incomodísimo en todo el viaje. Fue una de, pero madre mía, ¿qué le he hecho? Y solamente me sentaba aquí y ya se está quejando. Y es que, claro, la historia no se queda allí porque es que, no sé, no sé. Yo me, yo me, me, me rayé y dije, no sé por qué puede ser. Y claro, cuando ya tenía que volver, en la semana siguiente o así más o menos, eh, vuelvo al tren y yo digo, pues será, yo qué sé, algo, la gran molestado, no sé. Me, me puse impecable para ese día, impecable, os lo digo en serio. llego al tren y, y, y hay una chica al lado y se pone, madre mía, me ha tocado con un negro, cómo huelen negrales y es una de no me jodas. Ahora, sí ahora sí que estoy seguro de que esto no es verdad, porque, o sea, tío, me he puesto impecable, para que vengas tú ahora a decirle a tu amiga que me ha tocado con un negranes, otra vez también lo escribía por WhatsApp y digo... Pero... El olor lo tiene la cabeza, el olor lo tiene la cabeza. Claro, me y entonces cuando yo me pregunto, ¿qué pasa? ¿Cada vez que se te pone un negro al lado, la gente dice que, que ay, esto me ha tocado con un negro, o incluso... No, es, es una decepción porque ella espera que suba al lado de un negro un tío bueno para, para ligar con él, el otro, la ida también, esperar a una chica no es, es buena, le toca a un negro, qué mala suerte, ¿no? <risa> Eso ya tenemos que estar conscientes de que esto va a pasar siempre y hay que estar por encima de todo, ¿sabes? No tiene que afectarnos. Y claro, siempre... la cosa es tomárselo bien positivamente. Y sí. si puedes hacer un comentario, aunque sea para concienciar a la gente, y decir, a ver. ¿Qué problema tienes porque mmm, sea yo un poco más oscuro que tú o tenga más melanina que tú en el cuerpo? Eh, porque <ríe> o sea, si somos las mismas personas, eso es una persona. Tenemos nuestros huesos, nuestros músculos. ¿Qué pasa que solo que hemos tomado un poco más el sol, tenemos más melanina en el cuerpo? Pues genética, ¿sabes? <ríe> y, la pregunta del millón esta, es que es cada verano, cada verano, cada verano llega y es que me quema, me llega, quema. Llega, me llega, mal, llega, un, un trauma, ¿no? Un trauma. Sí, sí, sí, que coge y te dice, oye, güey, pero no te quemas. <risa> <risa> como el negro? No te quemas, ¿no? <risa> <risa> sí, sí, claro. La vez, tío, que tengo piel, hermano. <risa> o, sea, <risa> o, sea, también, ¿no? o sea, que... Una cosa es que no me ponga rojo como un cangrejo, ¿sabes? Pero... Yo, por ejemplo... Pero, pero, o sea, sí. Es lo mismo. O sea, es como Michel, si coges un, un mechero y dices, no, es que como es negro y... por pues, <risa> <risa> Es no, el bífugo, no se va a quemar. <risa> pero Michel? es verdad que yo, por ejemplo, a la hora de quemarme, tardo como... Si me quiero quemar, quemar, quemar, quemar, de esto que me duele la piel, pues puedo estar seis, siete horas al sol y me puedo quemar un poco, pero no me quemo tanto. Y tengo que estar mucho tiempo. Pero es que el querer quemarse es un poco... Claro, claro, yo no me quiero quemar. Eso, obviamente. <risa> yo, cuando iba a la piscina, yo cuando iba a la piscina, loco, cuatro horas en la piscina, yo iba con la espalda roja, loco. Yo con la espalda roja, loco. Y yo me ardía la espalda, o sea, que solo porque soy negro me quemo también. Yo en, en verano, cuando suelo ir a la piscina o esto que vas a la playa, lo que sea, sobre todo en la playa, ¡buah! me pongo... Mmm, como, bueno, en verdad. <risa> pues yo, ya tengo una idea de que me pongo el triple, el triple de negro. O sea, Buah, es que, que el flipo, eso, Pero luego en invierno es como que... Sabes, no, no coges tanto color y es como que ahí, te aclaras un poquito y dices luego... Pero si tú eras negro, ¿cómo que estás más clarito? Hola? No sé, que yo... digo, si no también... <risa> cuando aprieta el sol, el calor aquí en Madrid, me dicen... Ah, tú estás acostumbrado no te afecta la... Digo, si el climático en Marruecos es similar, es mediterráneo. El norte es igual que el norte aquí, Casablanca eh, tiene, está en el Atlántico, tiene humedad como Barcelona o Almería, humedad, Marrakech, el centro de Marruecos, tiene un calor como, como Madrid. a veces antes, antes daba esta explicación, y luego digo, sí, sí, es que yo vivo en el desierto. <risa> <risa> pues poco se es... habla de que, por ejemplo, en Guinea... Eh, allí la máxima temperatura eh, que solemos alcanzar suele ser 40 grados, como, como mucho exagerado. ¿no? Es, bueno, como aquí en Madrid en verano. A eso voy. O sea, 40 grados por ahí más o menos. Pero es que cuando me hacen todas esas preguntas de tú ya estás acostumbrado al calor... Pues, a, ver, a ver, que te recuerdo que aquí en Sevilla llegáis a los 50 grados, eso no pasa en África, pero bueno, En la vamos. sombra. Me acuerdo en Córdoba en la sombra. La sombra, cuenta, en la sombra, en verdad. En la sombra. 50 grados. Me están diciendo a mí tú ya estás acostumbrado. No, pero lo que, lo que a mí me pasó fue cuando yo les expliqué, o sea, yo estaba en Ecuador, ¿no? Y les expliqué, no, aquí no, no, aquí no hay ni invierno ni verano. Y dice, ¿cómo que no hay verano? Pues ahí hace mucho calor todos los días. Y dice, no, no hay, no, hay, no hay verano como tal. Hay época de lluvia y hay época seca donde yo vivo, ¿no? Y dice, eso es mentira. Y yo, Claro que es mentira, obviamente, te estoy mintiendo a la cara, ¿sabes? Tú has estado aquí y te estoy mintiendo yo, ¿sabes? Yo allí, y yo les tuve que explicar que no, que ahora mismo hacía un poco de frío, tipo, frío son 25 grados porque estaba lloviendo, porque era época eh, claro. de lluvia, no, y seguían sin creerme, en plan, para ellos siempre era verano, para ellos siempre, en Ecuador son 30 grados siempre, o, de, o 35. Sí, Entonces, también ya, Dura, o sea, es como sí. bueno. que les explico el clima y no me creen. Lo o sea, bueno que tenéis no me... es que no, lo bueno que que tenéis en plan, así hablando ignorantemente, eh, que, que no tenéis que compraros un pluma, ¿sabes? Para invierno, plan, porque ahí como todo, el, como todo el año es verano, ¿sabes? Un abrigo de plumas nos hace falta, ¿no? No diría tan verano, diría todo el año primavera, o claro, sea, menos en verdad, el que pero, es, pero como depende, que pues... esa gente ignorante que piensa que hay esto, eh, siempre verano, dice, ah, bueno, pues ahí va siempre manga corta, que si no sé qué, ¿sabes? No, no, no, no. no, no, no. O sea, a ver, <ríe> una cosa es que no se baje de X grados, por así decirlo, pero, pero claro, ahí pues está. Es está ahí, es primavera, es como todo el año primavera. Claro. Bueno, en época seca, sí se, se puede decir que hace un poco más de calor, pero llegamos a los 32 grados. ¿no? Claro, pero a ver, es algo normal normal o sea. Aunque, eh, Por ejemplo, a mí también, en como soy medio polaco, me dicen, ah, pero ahí en Polonia tal, ahí eh, hace mazo frío, ¿no? En plan, como si fuera la Antártida, ¿sabes? Yo como, <risa> mm, a ver, sí, hace un poco de fresquito, ¿sabes? Pero, o sea, más que aquí, sí, pero porque estás más al norte. Entonces, si estás más al norte, pues obviamente vas a estar como más fresco, por así decirlo, ¿no? Y nada no, la gente que, no, ahí hay mucha nieve, que si no sé qué. Y yo, a ver, sí. pues no, sí, dije, sí. Luego tienes en verano, por ejemplo, dice, no, ahí es que estáis todo el rato en otoño, invierno. Y yo, pues no, a ver, también tenemos nuestro verano. Es verdad que el verano es a lo mejor un poco más fresco que aquí. sabes que se puede llegar, ponle 20 grados. Pero claro, ahí en 20 grados, pues la gente tiene... A ver, no tiene frío porque más o menos está acostumbrada, ¿sabes?, al frío, por así decirlo. Porque hubo épocas de casi congelación, por así decirlo. O sea, de menos 10 grados, ¿sabes? Y luego ya si subes un poco más al norte, a Rusia, pues han llegado hasta los menos 20 grados. Entonces, ¿sabes? Hablando y me hace, me hace gracia porque siempre dice no, es que hay un café más fresquito, tal. Yo, siempre, yo he ido siempre en, en verano a Polonia, ¿no? Y yo, pues, estoy en verano, pues estoy sin camiseta, tal, pues yo soy muy caluroso, en verdad. Y claro, ves luego a mi hermana y a mi madre, en verano, con un abrigo puesto, y o sea, con 20 grados, que dices tú, Buah, 20 grados, en verdad, está bastante fresquito. <risa> pero no pasa mucho calor, pero yo me he llegado a quemar en Polonia, en verano. <risa> sí, ¿Sabe? yo sé que... Yo estuve en Julio, en Woods, que está en el centro, y hacía un calor que parecía que estás en Madrid. Yo, pues nada, yo solamente comentar una cosa. Eh, sobre lo de las temperaturas. Tengo un familiar que está viviendo en, en Canadá y, claro, hace gracia porque la gente siempre se queja del frío. Pero él me acuerdo que dijo, uy hoy va a ser buena temperatura. Y yo como, anda, por fin, ¿no? Y me dice, sí, sí, sí, sí, a, a cuatro grados. Y yo como... <risa> <risa> Qué suerte tiene. Sí, sí, sí, sí, sí. Y lo peor es que a veces me dicen, sí, sí, si sí, a esa, si... Sí, no sé, algunos les puede ver en camiseta perfectamente. Y yo como, no, no, no puede <risa> Sí, ya están acostumbrados al frío, ¿no? Mm porque ahí también en Canadá llegan hasta menos 25 30. grados a veces, ¿sabes? Viene 30 y con viento. Tengo amigos en, en, que lo pasan muy mal porque Daniel de Marruecos allí un cambio radical. claro Imagínate 30 bajo cero y, y, y con viento. Como Burgos. <risa> <risa> uh, bueno, chicos, ¿lo dejamos aquí? ¿O queréis oh, alguien...? A... Vale, es que lo siento, es que me ha gustado mucho hablar con vosotros y, y si, a mí me hubiera gustado seguir una hora más, eh, lo digo de corazón. Me que estoy, eh, <risa> Nada, muchas, gracias. muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, gracias a, compañero. A, a, ha sido un placer, ¿eh? Ojalá... Igualmente. Yo me, me gustaría cuando termine esto, me gustaría estar con vosotros ahí de cara a cara, ¿sabes? Ah, ah, cuando sí, queráis. Sí. Cuando, sí, cuando se queráis. Cuando yo... pueda, en verdad. Aunque sea con la distancia de seguridad, por si acaso, pero... Tranquilamente, bueno, chicos, es un luego. placer. Hasta Bye. luego, Hasta cuidaos bien. mucho. Igualmente, adiós. adiós. Bien, bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? Bien, ¿Sí, bien? bien, interesante, súper sí. entretenido. Sí, uh -huh. ¿os habéis sí. quedado con ganas de decir algo más? o No, yo tranquilamente quedé bien. Señora. Está bien. A ver, yo creo que con este tema hay muchas cosas ¿no? que dices, a ver, pero ya son un poco más turbias, ¿no? pero es como, por así decirlo, ya lo, lo típico, lo común, o sea, lo que se ve, lo que dices tú, hostia, <risa> sabes, pero no sé, yo creo que la gente ya está bastante concienciada de, de que somos personas también, aunque vengamos de otro sitio. O sea, aunque seamos de otro país diferente o que hayamos venido, ¿sabes? Eh, que seamos migratorios, yo creo que ya, pues más o menos, la gente va diciendo: Vale, se pues, habrá venido aquí porque a lo mejor en su país lo está pasando mal y no puede progresar, por así decirlo, ¿no? Eh, en algunos países y luego, pues. La cosa es que tienen que dar más oportunidades, yo creo. Y de decir, vale. No directamente decir, va, vale, está venido en patera o tal, o por ser de otro país ya eres delincuente, que si no sé qué, sabes. Cosa es decir, vale, vienes de aquí, pues mirar un poco la historia que tiene esa persona, ¿no? Y pues si puedes ayudarla en algo para que pueda avanzar, pues no estaría de mal. Claro. Sí, a mí me ha pasado que me he quedado... Siempre, siempre hay algo que puedes aportar, para, para este tipo de temas. ¿no? Entonces, por decir cosas y por comentar situaciones, tanto buenas como malas, todavía me quedan muchas. Claro. Y la verdad, pues, a mí me gustaría que al menos llegásemos a un punto en el que la gente, en lugar de manifestar todo ese odio, que llegase como a... al menos plantearse, parar o, o pensar en oye y si no le digo esto o claro, en plan, llegar bueno, a tener esa empatía no ponerse en la piel del otro y decir claro o sea, porque... si yo fuera si yo fuera negro o de otro país o lo que sea en plan si me digo si me dicen esto me sentaría mal me sentaría bien claro y es que eso es lo que me duele porque hay muchas veces que por ejemplo en comentarios de, de Instagram mismamente Tú ves una publicación de algún tema de estos y ves gente que dice, por ejemplo, un hombre se estaba quejando de, de que un chico, de, de que estaba teniendo problemas, no me acuerdo qué, y dice, no, o sea, encima que viene a nuestro país eh, se empieza a quejar o algo así. Entonces, verás como, pero a ver, ¿qué me estás diciendo? <risa> o sea, el hombre ya se está quejando, pues tendrá motivo. Claro. Sí, claro. Cosas así, pues quieras que no, aunque intentas concienciar a esa persona, te dice, pues no, si le molesta, que se vaya a su país. Bien. Y claro, pues yo siempre estoy pensando en, en cómo es de verdad estar en la piel de otra persona y no sé si es que soy una persona que tiene una empatía increíble, pero no es necesario tener tanto para darse cuenta de que si, por ejemplo, un sirio viene a España eh, como refugiado, es que no es tan difícil entender que esa persona no quiere morir por, por un bombardeo o alguna cosa así. Yo, por ejemplo, esa pregunta la, la hice hace poco. Si a ti te dicen de la noche a la mañana, vamos a bombardear tu casa, ¿vas a quedarte en tu casa esperando a que te bombardeen o te vas a ir? Pues si te vas a ir de tu casa, imagínate a nivel de escala de un país entero. Claro. En un país diciéndote en cualquier momento te va a caer una bomba, vas a perderlo todo, ¿qué prefieres? ¿Morir de allí o intentar salir a buscar una mejor vida? Yo creo que aprecias, siendo persona, cada cual aprecia un poco su vida, ¿no? Y dice, pues a ver, si me van a bombardear, pues obviamente no me voy a quedar aquí. Y bueno. intento salir, pero claro, eso es lo de la, la ignorancia. Porque esas personas que están en esos países, que vienen aquí por, por seguridad, más que nada, sabes que lleguen aquí y lo pasen peor que allí, pero sin y bombas... Y es como, mmm... Pero ¿y creéis, o sea, que que, sí. creéis que, por ejemplo, porque siempre se piensa como que, que tenemos que pasar por alto el hecho de que las personas tengamos esa movilidad entre países simplemente cuando estamos en guerra o cuando hay una economía baja? No, mmm, os la hace una reflexión. ¿No deberíamos de tener derecho para pasear por donde nos diera la gana sin tener necesidad de huir de una guerra? Exacto. yo estuve haciendo un tema en el que precisamente hablaba de eso y hay una frase que, que va de eso o sea, que todo iba mejor cuando, cuando era Pangea y todo fue a peor cuando dibujaron las fronteras pues con eso nos quedamos si os parece con una reflexión hacia el, lo que nos queda por construir ¿no? como juventud y eh... que podemos, siendo jóvenes nosotros y teniendo la oportunidad que tenemos, pues aprovecharla porque es verdad que, por ejemplo, en los países de que somos descendientes o de los que venimos, eh, pues se sabe que hay muchas personas que no pueden permitirse una educación, ¿no? Entonces, pues ya que nosotros estamos aquí y tenemos la oportunidad de aprovecharlo al máximo porque en verdad... Eh, hace falta, ja. pues muchísimas gracias. Bueno, fue un placer para mí estar en esta charla. Este debate, y espero que se repita. Genial, venga. Una frase para terminar, así, cada uno, cada una. Si os parece, pues <ríe> eh, muchas gracias por todo y esperemos que el futuro de estas generaciones esté en nuestras manos y vaya bien. Y yo diría que por dentro todos somos iguales y hay que tener más tolerancia y empatía. Yo pues, dar las gracias por desahogarnos un poco todos y pues dejar claro que tienes no menos persona y no tienes menos valores, de otra nacionalidad, otra religión si simplemente vienes en patera o vienes en un avión o vienes en ferro. O sea que yo dejaría muy claro que todos somos iguales. Y lo importante pues, es lo de dentro, no lo de fuera. ¿Para qué lo de fuera? Claro. Ah, muchísimas gracias. Yo diría igual que muchas gracias por esta oportunidad que nos habéis dado para debatirlo y también... El meter a personas jóvenes, que yo creo que nosotros somos bastante de mente abierta eh, y como que empatizamos un poco más que algunas personas. Eh, yo diría también de aprovechar al máximo lo que podamos, eh, disfrutar sobre todo, porque somos jóvenes todavía nosotros, aunque sea, y que no importa de dónde vengas, la raza, el color, como si eres amarillo, azul, ¿sabes? Primero mirar la personalidad, el, los valores que tiene esa persona y luego ya, pues depende de eso, pues si no te gusta una cosa a otra, pues se lo comentas y dices, oye, esto mmm, no me gusta, ¿sabes? Puedes, por ejemplo, cuando estés conmigo, puedes intentar no hacerlo porque me molesta o lo que sea, en plan, hablar. La cosa es hablar y comunicarse porque si no hay comunicación, mal. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer que tengáis buena vida. Que sigamos construyendo el futuro y nos vemos prontito. Gracias. No. Esta receta sin amor cuánta guerra, cuánta muerte y discriminación. Cuando suficiente para calmar el dolor, cuando diferente leo preferemos.